Hola amigos y hola a todos los zócaros de este canal. Mi nombre es Neil Jain y no te vayas. Hoy es un día especial, pues gracias a todos los zócaros de este canal. Ya estamos llegando casi a los 10.000 suscriptores, lo cual les agradezco muchísimo, pues sin ustedes este canal no tendría sentido. Y pensando en todos ustedes, les compartiré un poco de mi historia, de cómo creé este canal y hacia dónde vamos. La historia de este canal no es muy diferente a la de muchos otros, pero quiero que vean la parte humana detrás de este espacio. Y vean en este servidor algo así como un amigo, de manera que se sientan cómodos al entrar aquí. Hace poco más de dos años mi situación económica y laboral era inexistente, lo que me tenía al borde de la desesperación. Pues no tenía ni para un café y mucho menos para un periódico. Entonces, tomé prestado un periódico viejo en una caseta del terminal de transporte. En uno de sus artículos mencionaba que YouTube se estaba convirtiendo en una eh, fuente de ingreso extra. Y debido a mi situación en ese momento, me pareció muy buena idea. Y como no tenía nada que perder, así fue como comencé este canal en enero del 2016. YouTube se convirtió más en una aventura que en un medio de ganancia. Y aunque hoy en día mi situación laboral y económica no ha mejorado mucho, sí he podido crecer como persona. Bien, ¿hacia dónde vamos? Aquí la cosa se pone un poco diferente, pues necesito de su ayuda y de su colaboración, de su opinión para poder darles un mejor contenido. Para que nuestra comunidad crezca mucho más. Sé que con su colaboración mejoraremos muchísimo más. Para lo cual pueden usar los comentarios del canal y las redes sociales a su disposición. Mientras tanto seguiremos como siempre ofreciéndote un contenido variado para que puedas encontrar diversidad en este canal. Si ya estás suscrito y eres uno de mis zócaros, sigue apoyándome. Y si no estás suscrito, suscríbete ahora y únete a la comunidad de Ócaros y crezcamos juntos. Muy bien amigos y ócaros, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Chao.